Eh, más de 10 centros educativos en San Francisco de Macorís, en diferentes zonas, que están despachando a las 12 del mediodía, como la escuela, por ejemplo, de la comunidad de Los Bejucos, como es el caso, por ejemplo, del Liceo Pedro Enrique Jureña, de la escuela Félix Ramón Camilo Fernández, que no le llega... El, el desayuno líquido a los muchachos, la leche o el jugo, sino que solo llega la parte sólida, que es el pan o el bizcocho. La zona, por ejemplo, de eh, la bajada, en el caso de Ramonal arriba, Ramonal abajo y todas las escuelas de esa zona, que más de ocho centros no está llegando el almuerzo. De manera que todas estas dificultades. Eh, llevan a la ADP a seguir denunciando que el año escolar 2019-2020, su inicio debería ser declarado en emergencia, porque todos los días vemos en los medios de comunicación cómo incluso padres de familia han tenido que cerrar escuelas en diferentes lugares del país, precisamente por falta de maestros, por falta de materiales didácticos. Un año que comenzó sin los registros de grado, sin los cartones de notas, sin los libros de textos, sin los uniformes. ¿Qué hizo durante el periodo de vacaciones el Ministerio de Educación? Nada. El sindicato que está en un proceso de movilización y al mismo tiempo abierto al diálogo eh, en su pleno municipal de dirigentes del pasado viernes, aprobó la convocatoria a una marcha a concentración para el viernes 13 eh, del presente mes donde nosotros denunciaremos con imágenes, con pancartas, eh, la realidad por la que están atravesando eh, las escuelas y también el incumplimiento con las distintas demandas de los maestros y de la Bueno, la realidad es que el año escolar 2019-2020 inició con serias deficiencias en lo que tiene que ver con eh, no solo la infraestructura de muchos centros,